chicos, ¿cómo están? Yo soy Belita y bienvenidos a mi canal si eres nuevo. No se les olvide suscribirse para que no se pierdan estos videos y no se te olvide darle click a, a la campanita. Me estuvieron preguntando mucho en mi video pasado sobre cómo eliminar la celulitis y... No sé si me di a entender bien de cómo me hacía el masaje linfático y los otros masajes que me doy. Así que en este video les voy a enseñar cómo, cómo los hago yo. Este, así que si están interesados, por favor sigan viendo. Bueno, pues lo primero que yo hago es agarrar aceite de coco. Este, les recomiendo que hagan esto después de bañarse porque la piel va a estar mucho más hidratada y calientita. Usando los dedos y luego en esta partecita de la parte de la mano, la muñeca, este, vamos a masajear la piel. Aplicando poquito de presión, no mucha, tampoco queremos que sea exagerado. Este, ahora vas a hacer una L así con los dedos y vas a masajear hacia, hacia arriba. Siempre va a ser hacia arriba, o sea, de la rodilla hacia la nala. Siempre, siempre, siempre. Este, y bueno, así es como yo los hago. Este, como se fijan, este, hay varias técnicas que usan las mujeres, este, diferentes personas. Este, puedes hacer este, masajes con los dedos, con los nudillos este es muy cansado y este pero es muy muy efectivo este ahora lo que vamos a hacer es como deslizar hacia arriba este usando los dedos con una l hacia arriba bueno así le digo con una l acomodar la grasa chicos a veces es doloroso este pero si sí funciona este pero si quieren ir a un spa que le haga, a que les hagan estos masajes, claro que es mucho más a gusto, pero sí son un poquito dolorosos y ya con el tiempo se van este, mejorando, supongo. El siguiente movimiento que voy a hacer ahora es como pinchar la piel así con esa misma L que les mostré anteriormente. No es mi movimiento favorito porque se ve la celulitis cuando la pinchas de esta manera, pero es muy efectiva. Otro movimiento es hacer como un zigzag siempre, siempre hacia arriba. También puedes hacer circulitos. Este, normalmente yo siempre hago nomás esa L que les mostré hacia arriba aplicando poquito de presión y con los nudillos también. Como esto es súper cansado, también les recomiendo que compren una, un masajeador como este que tiene estos puntitos y es mucho más fácil, no es que si te deja la piel un poquito más roja. De hecho, por ahí ya se está empezando a colorar mi piel, como pueden ver. Pero es más fácil. Y normalmente este es el que uso siempre. Y igual haciéndolo hacia arriba en forma de zigzag. O en circulitos, como ven aquí. Esos son como que los movimientos más básicos. Todavía tengo algunos puntitos aquí y allá. Este, pero cuando inicié mi dieta y todo este rollo, este, noté cambios enormes. Este, me gustaría enseñarles un clip. Eh, hace cinco años. Estaba pues llena de celulitis y no era tan divertido pero realmente me ha ayudado bastante a eliminarla poco a poco y si sí tomas tiempo pero en esos tres meses cuando realmente me enfoqué y me empecé a hacer estos masajes es cuando realmente empecé a ver cambios mucho más grandes y todas somos diferentes así que por favor sean muy pacientes y tómense fotos antes y después para que estén motivadas sean pacientes y tengan muchísima disciplina y busquen esa motivación porque a veces uno la pierde y no sabe qué hacer y es, es difícil la verdad chicas que las entiendo 100% pero bueno, ahora sí, vámonos con el drenaje linfático esto es súper, súper fácil ahí estoy yo, aquí está mi cepillito lo único que vas a hacer es cepillar todo hacia arriba, hacia el corazón aquí vamos a empezar con las piernas Normalmente yo hago esto desnuda antes de bañarme, pero pues no les puedo enseñar esta imagen. Este, así que empiezo siempre por los pies, hacia las rodillas, hacia las piernas, todo hacia arriba. Y siempre subo la pierna aquí al toilet porque es más fácil para mí. Ahora, aquí les estoy mostrando con ropa, obviamente. Pero todo es hacia arriba, sí, incluso el monte de Venus, ahí como pueden ver, este, en la cintura normalmente, no importa si son cepillados largos o chiquitos, no importa, mientras sean hacia arriba. En el área de las boobies, yo a veces me las levanto porque no quiero que, que me lastimen el pezón. Normalmente el pezón es un área que no hago porque es muy sensible. Y el área de los brazos, igual, empiezo con la punta de los dedos hacia arriba el corazón, todo hacia el corazón como pueden ver en el pecho también después de que ustedes se hacen un drenaje linfático, su piel se va a sentir como picosa, como que algo se está moviendo ahí no se preocupen, es normal pero después se siente rico se te quita después de como unos 3 a 5 minutos no se cepillen tan fuerte porque no es necesario, simplemente hagan sus este... Ay, cómo se dice, sus strokes así leves. Y si lo pueden hacer esto todos los días, chicos, como ya se los mencioné, háganlo, háganlo porque, oh my gosh, no saben los beneficios que trae hacerse los drenajes linfáticos. Igual la parte de la espalda, súper importante, hacia el corazón. Aquí le pueden pedir ayuda a alguien que les cepille la espalda porque sí es medio difícil llegar a esa zona. Chicos, eso es todo por los masajes. Este, ahora pueden hacer estos masajes todos los días, no les va a afectar. Este, de hecho, les recomiendo que hagan el drenaje linfático todos los días. Se lo súper, súper recomiendo. Y por si tienen la duda sobre si hay que exfoliarse la piel, este, no se exfolien la piel todos los días. Háganlo cada. Dos a tres días. Este No es necesario exfoliar todos los días. Pero sí, háganse los masajes y el drenaje linfático. No pasa nada. Si tienen alguna otra preguntita o duda, por favor déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Y yo con mucho gusto este, les respondo. Y bueno, eso es todo por este video. No se te olvide ver estos otros videitos de aquí. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.